La última vez que estuvimos en Zamora con la asociación etnográfica Bajo Duero nos quedaron muchas cosas por decir, por eso hoy hemos vuelto a ver si acabamos la conversación. Igualitas que estas las tenía mi abuela, que solo de verlas se me hace la boca agua. Sí, sí. Albert, ¿qué harta estás? Aquí el, el bajo del bajo duero soy yo. La última vez que estuvimos aquí estábamos si hablando de. Sí. Bueno, yo, menos mal, yo pensé que era que me había quedado pequeño. La última vez que estuvimos aquí estuvimos hablando de un montón de cosas, sí. de toda la investigación que habéis hecho de la escuela y nos quedaron el muchas el cosas. Finander, por... Del Finlandar, del sí, Finlandar, de, de la revista. Y bueno, y, como uh... sabes, llevamos ya 40 años, entonces cuando cumplimos los 35, hicimos una recopilación de todos los artículos que habíamos escrito en el Finlandar, porque sabes que había colaboraciones de portugueses y de gente de fuera de Zamora. Y aquí hicimos un... Bueno, nos lo publicó Semuret, la editorial Semuret, y, bueno, pues a cada socio eh, le regalamos uno y, bueno, pues al público está en la librería, claro. Esto todavía se puede conseguir, Sí, ¿no? también subvencionado, ¿ves? Por la diputación. Hay que, bueno, siempre quiero, que agradecer. siempre a... hay Sí, y luego, pues como ves, te he traído todos los, todas las publicaciones. ¿Y esto qué, qué son? ¿Artículos? ¿Los, los artículos, artículos, vuestros, artículos ¿Todos los de, de la revista? De, ¿no? de muchos miembros, casi todos. Vamos, casi todos. La gente... Que participaba eh, inicialmente en el Finlandal eran todos de bajo duelo, luego se fue abriendo el abanico y participaba mucha más gente. Pero esta es la selección de, de lo que hemos escrito nosotros, porque esto era un homenaje a, a los 35 años. Los propios de los que están aquí. Sí, que algunos aquí de o, algunos escrito. se han ido, porque esto sí, es bueno, claro. muy variable. Hay gente que estudia, que trabaja fuera, que vuelve, que viene, que va. Claro, que son 40 años y nadie aquí, pues sí. apoyado por la Diputación, que bueno, aunque sea su obligación, digamos, yeah. no hay que dejar de agradecérselo. Sí, sí, sí. Está claro. Y tenemos más, más cosas. Aquí tenéis. Bueno, nuestra varios, primera publicación fue en un cassette. Que es está es en un cassette. En un cassette que, Hay gente que... que no sabe lo que es un cassette. Ya, pues un cassette es una cinta. <risa> es un cuadro. Esas que un se movían con el bolígrafo. Cinta dentro, todo. Sí. Bueno, ahora le preguntamos a él. Ah, Este seguro que no la conoce. No había nacido <risa> cuando se hizo este disco. Eh, se hizo la grabación con una discográfica de Madrid. Y entonces hicimos el cassette, pero cuando celebramos alguna cosa, ¿qué celebramos? ¿25? O algo, pues que ¿Se sacaron los cassettes? Por sacamos, ejemplo. No, hicimos una reedición ya en DVD y ya metimos todos los temas. Porque ¿El DVD CD, CD, ¿no? Solo sonido. solo sonido, CD. Pero que se sacaran más temas que los que inicialmente estaban en el cassette. Porque ya daba más posibilidades en, sí, el se desacabó, CD. Claro, si les sacaba la cinta, pero ellos tenían carrete para el rato y entonces ya, por, por ello decidieron ampliarlo sí. un poco, bajo duero. aspectos más interesantes y más importantes de esta asociación es la transmisión la transmisión de la tradición de los nuevos cono los conocimientos a nueva gente y aquí tenemos gente joven que la que tiene que perpetuar esto estamos con Diego Diego Diego que es uno de los músicos y que no lleva los 40 años que lleva el grupo no. yo llevo cinco años aquí ya que se han pasado volando la verdad y bueno pues si se hacen discos en próximos años, pues ahí ya sí, estaré. Sí, porque tú en estos no estás todavía. No, no. Oye, ¿tú no sabes lo que era una cinta? Hombre, lo sé, lo sé. Cuando yo nací ya había CD, pero pero sí, sí, lo que es una cinta claro. Claro, sí, es como... También sabes lo que era un producto y nunca... Efectivamente. lo Efectivamente. Efectivamente. ¿Qué <risa> instrumentos tocas tú? Yo toco flauta y tamboril y desde hace cuatro años la dulzaina. Desde hace cuatro años. Y la flauta y tamboril desde antes, parece. Desde hace diez. Desde hace diez. Empecé con ocho años y ya estoy. ¿Dónde te has formado, tú como...? Yo, bueno, y yo creo que todos los músicos de, de aquí, de Bajo Duero y de otros grupos, comenzamos nuestra formación en la escuela de, de folclore de Zamora, del consorcio de Fumoto musical, y ya luego, bueno, pues vamos tomando distintos caminos y formándonos de forma autodidacta en distintos grupos. O sea, que en la escuela y luego ya, cuando ya sabías más que los profesores, te, <risa> bueno, te echaron de la escuela y... Es, no, no. <risa> no es realmente así, ¿verdad? No es realmente así, pero bueno. ¿Y la dulzaina, la dulzaina también, no? La dulzaina sí, la dulzaina, pues eso, me formé en la escuela también, me queda un año pendiente de la formación de la escuela porque me fui a estudiar a Salamanca y, y bueno, pues lo mismo. ¿Qué te parece más difícil? A mí me parece más difícil la de tamboril, por el tema de la coordinación, dos instrumentos, pero bueno, todos tienen su dificultad y al fin y al cabo. ...es ensayar, como todo. Claro, a mí me parece muy difícil. ¿Cómo, ¿Cómo se aprende? ¿Primero se aprende el ritmo, luego se aprende la flauta? Sí, no, empiezas pues, primero con la flauta, el tambor por separado... ...y ya canciones fáciles, claro, ritmos muy fáciles, pasacalles y demás... Y, ...y después pues terminas ya con un final que es juntarlo los dos. ¿No se te fríe el cerebro tocando? Bueno, no, hay veces que sí cuando no te sale algo, pero, pero no... Oye, ¿Qué te gusta más tocar tú solo o tocar para baile? ¿O Hombre, es diferente? Siempre, siempre es más vistoso tocar para que alguien baile. Al cabo bueno hay piezas para todo, pero, pero a mí personalmente me gusta más tocar para que, para que alguien baile. Oye, cuando se pueden a correr o. o no, el por lo general hago, corro, corro más yo que ellos. Porque te falta el aire tal vez. Sí, puede ser. Bueno. La vemos, tiene aire para rato, sí. este joven que perpetuará la tradición de este grupo durante muchos años. Tenemos el futuro asegurado del grupo, sí, el nuestro. Lo sabemos. <risa> sube la molinera, sube la sube, la perica en el árbol que se madure. Subela y después de madura vuelve por ella que del árbol caída no la quisiera subela Como llueve, Y entre todas las cosas que esta asociación ha publicado, tenemos todavía estos dos CDs, el haber en llegar. A Belén Llegar, que es un, una recopilación de villancicos y temas navideños, aguinaldos y, y reyes, que son cánticos de Navidad, interpretados por la asociación. Pero previo a esto hicimos otra publicación, que era de Cassette, que eran los informantes los que cantaban. Ah, o sea, una cinta. Que se llamaba los... Logas, aguinaldos y otros cantares de la Navidad. Con un señor de señora recogidos. Por Exactamente. Los o sea, es un documento etnográfico. Esto ya es una eh, interpretación nuestra y con motivo de los 25 años eh, publicamos este doble CD que uno está dedicado al baile, o sea, es música bailable, y el otro es eh, canción, canción de trabajo y de, de otro tipo. Bien, bien. Y te quería presentar a Chelo y a Judith, que son Vaya. las que llevan los ensayos, si, te si no te importa. Claro. Chelo lleva la canción y baile, y, y Judith el baile. Pues chelo. Hola. No, ¿No vas vestida para la ocasión? ¿eh? Eh, pues no, ellos tienen mucho, mucho mérito. Estos trajes y con este sol, yo ya tengo una edad y yo creo que yo ya no... No, bueno, ya ves, no sería no capaz. Sí sí. sí, sí. ¿Qué es lo que tú llevas en...? Eh, en la asociación? Bueno, llevo aproximadamente hace un año... Bueno, yo llevo en la asociación ya cerca, más de 20 años. He hecho de todo. O sea, empecé, empecé en la escuela con mi hija. He estado en la escuela, fui responsable de la escuela de baile, fui vicepresidenta, presidenta. Eh, y bueno, yo ahora me, hace un año me dedico a... Bueno, me dedico. Eh, todos los viernes estoy con ellos ayudándoles a, a cantar. Y Tenemos a Judith también. Sí, yo soy encargada de baile. ¿Encargada de baile? Sí. Tú bueno. eres la que les enseña... ...a bailar, pero esto saben bueno, mucho, porque esto lleva muchos años... ...cuando cuando llegan al grupo realmente todo el mundo sabe bailar... ...porque todo el mundo ha estado en la escuela... ...o ha bailado en su pueblo, todo el mundo sabe bailar... ...lo, lo que hacemos... ...o intentamos hacer... ...es... Eh, ...que ellos vean... ...a través de los eh, vídeos que tenemos grabados de los informantes... ...vean cómo bailaban realmente... Eh, ...bueno, pues nuestros informantes... Y de ahí es un proceso para intentar eh, coger la esencia de lo que es el baile y poder, bueno, y luego poder mostrárselo a, a todos los demás en nuestras actuaciones. ¿Tú has estado bailando también en el grupo antes? Ta eh, sí, claro. O sea, tú eras la revoltosa de las de antes. Eso sí, ¿eh? sí. <risa> ya le toca estar ahí eh, como castigo. Sí, sí, sí. <risa> Se divierten en serio, hacen un trabajo para.. ...bailar, ver cómo bailaban los de antes... ...y los de antes se divertían... ...pues vosotros os tenéis que divertir también... ...como nosotros os hemos divertido... ...con vosotros".